¡Hola! ¿Cómo están? Es para presentarles este combo de bike de la marca Spinit la caña Blue Rider, composición de carbón es una caña muy liviana, 190 gramos tiene portarril con gatillo alivianado pasahilos aptos para multifilamento esta caña puede venir en 8, 17 o 10, 20 libras acción de punta rápida se le suma a esto el reel KF200 la marca Spinit, 6:2 a 1 a velocidad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 Cuchillos Cacique, de acero inoxidable de excelente calidad. Comunícate al teléfono 3562-459240, Instagram Cacique Cuchillos. Venta al por mayor, envío gratis a todo el país. Regalos empresariales.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 dead. atrás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 Tenemos en dos medidas diferentes. Es un tamaño para cajas 3600. Esto viene con tres cajas planas eh, que ya vienen incluidas. Bolsillo de frente, bolsillo en lateral y la tapa sí. que lo recubre le da más, muy buena calidad.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 Carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 1135 35 79 34 49. Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo Luis García 962 Tigre.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 las calles con pescado. Sí. Hay que no para sacar la puerta.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 Papi, Ahí venimos. ¿Venimos con otro? Bueno. Aguántame que ahora yo tengo carne. ¿Sí? ¿Puede ser él? No, un padre. Un padre y un... Ah, y tu niño. No. Ya. Y Fabi, sí, sí, sí, sí. vine a sacarme. Madre. Bueno. Voy viene? escribir un gachito más. Dámelo por acá. Ahí es, Pobrecito. y vamos a ver el tacho